Decía yo algo conocido porque vamos a hablar de Arbolito Florido... ...y si decimos esto, pues eh, automáticamente pensamos en Jambrina y Madrid... ...y Mario esta noche, que nos acompaña como cada martes... ...bueno pues eh, ha querido traernos a este dúo de nuevo, ¿por qué Mario? Pues porque ahora, como bien has comentado, eh, comienza otra vez... ...toda la programación del Teatro Principal y de una forma muy interesante... ...que va a ser con la presentación, con la puesta de largo de ese disco, de este dúo que bueno pues nos trae a la memoria canciones que muchos conocíamos pero en un formato un tanto distinto un poco diferente bueno le damos ya las buenas noches a Pablo Madrid Hola, buenas noches buenas. y Alberto Jambrina buenas ¿Qué hay, noches buenas chicos noches. <ríe> bueno puesto de largo porque ya conocemos el disco seguro que muchos zamoranos lo han disfrutado y ahora lo quieren vivir en directo sí bueno la, la idea era ponerlo hacer un concierto hacer un concierto con lo que es el disco y bueno pues darle dar una presencia al trabajo que hemos hecho, que es verdad que lo llevamos rodando bastante tiempo, incluso bastante tiempo antes de grabarlo, uh -huh. o sea, que este ha sido un disco hecho al revés de cómo se hacen los discos, <risa> o cómo deberían hacerse los discos, sí, sí, que es si una vez que lo cuentas, que lo has rodado, que ya sabes más o menos dónde están los fallos, pues vas y lo grabas, pues lo hemos hecho así, uh -huh. y al final de haberlo grabado y haberlo eh, contado y haberse editado por junio, creo, pues al final del recorrido hacemos el concierto de presentación. Pero totalmente al contrario, vamos no, para o, atrás. O pero... sí, no, o sé, sí, no sé, ya veremos. En todo caso, vamos, quedó redondo, ¿eh? Sí, <risa> el disco nos llegó a finales de junio, hicimos una fiesta de, digamos, de entrega de ese, de ese disco a principios de julio a la gente que nos había ayudado aquí en Zamora, y entonces pues, el teatro principal estaba a punto de cerrar digamos, las, las, las puertas, eh, de esa programación y tal total que cuando hemos querido pues coger un fin de semana, un, un viernes pues la primera fecha que nos dieron fue esta del 2 de febrero y todo el llega uno, uno, uno. el 1, perdón el 1 de febrero no, yo, me he equivocado y... yo, ¿no? no? no, no, he sido yo el 1 de febrero y, y ya estamos eh, en ello esta uh -huh. semana eh... Acaba diciembre con la pastorada, algo muy tradicional, y comenzamos en el teatro principal en enero también con. Con los tradición. pastores. <risa> <risa> los pastores no, a menos que eh, no, no, no sé cómo vais a ir. No, no, no no no, de no, pastores, no, no. Pablo. no, bueno, eh, habría que preguntarle. Yo creo que le ha coincidido así al teatro. Bueno, mm. lo de la pastorada le coincide porque más o menos por sí, las bueno. fechas. Y lo nuestro, pues le ha, le ha coincidido lo que dice Alberto, queríamos que fuera un viernes porque muchas, muchos conocidos, amigos, alumnos de las escuelas y tal, pues es el día que quizás que más facilidad que tienen. Uh -huh. Entonces teníamos un poco la intención de, de darle la posibilidad de que pudieran asistir. Entonces, bueno, por eso lo del viernes. Y ha coincidido tradicional, pues bueno, nosotros no sé si somos muy tradicionales, pero ahí andamos. <risa> Algo sí ¿no, Mario? Bueno, al, de fuera. al menos sacando discos lo han hecho al revés pero la música no va a empezar por el primer compás y terminará por el último pero con, con unos toques distintos y bueno, la verdad es que bastante, bastante interesantes Bueno, ¿alguna novedad en cuanto a la puesta en escena pues que sí, vaya a sorprender? Algo, a ver. algo nuevo Bueno, pues que vamos a tener algún soporte de, de imágenes también eh, que nos van a acompañar amigos eh, en cuatro ocasiones, eh, realizando baile eh, tradicional, algunos temas, eh, hasta en cuatro ocasiones, dos el grupo Bajo Duero, eh, otro tema los mayalde de, de, de, de Salamanca, la, la familia, los, los cuatro, eh, y luego también va a venir una persona, Carlos Porro, a eh, bailar el tema central de, digamos de, de, de, del disco, El arbolito florido, con la nieta de la Buena Marina y hija de Abel, los dos informantes del, del tema con el que comenzamos el, el disco. Con lo cual, bueno, pues eh, también habrá un poco de, de vidilla especial en torno a, a, estas, a estas músicas. El tema central casi casi que es un homenaje, ¿no?, al... Al informante, ¿Al informante? No, no y sí, las dos cosas. Quiero decir, todos los, todos los temas son un homenaje a las personas que nos han comunicado, nos, nos lo cantaron cuando nosotros tocamos solemos decir muchas veces que, y es verdad, que estamos visualizando casi las veces que estuvimos con ellos. Y, y bueno pues el arbolito florido en realidad lo que le da es el título también porque decidimos en su momento que, que la metáfora del árbol, de la raíz, de las, de las flores de, del ciclo vital que se renueva y demás pues daba todo ese juego y, y efectivamente en este caso pues la bola marina bueno en realidad la bola marina está en dos, en dos de los temas del disco tanto en el arbolito florido como yo me enamoré del aire que son dos temas que nos cantó ella y entonces bueno pues en los otros temas es también la ...el homenaje a, a, a todos los demás... ...pero en realidad tampoco nos lo hemos planteado como un homenaje... No nos lo hemos planteado como hacer un disco... ...que fuera divertido para nosotros... ...que tuviera variedad... ...y que bueno pues que de alguna manera pusiera... ...en, en funcionamiento o pusiera en actualidad... Eh, ...repertorios que bueno pues que a lo mejor están un poco más... ...al margen de, del estándar dentro de la música tradicional zamorana... ...entonces bueno aflorar ese tipo de repertorios... ¿Habéis ensayado baile, música o ellos ya tienen vuestro disco y dicen, bueno, aquí nos traemos a Jambrina y a Madrid no y tiene, ya los tenemos aquí? No, creo, directo. no tienen problema, no, ¿no? tienen ningún problema, ¿no? ¿Tiene problema ¿no? para ¿no? acoplarse al está, baile. No, está en el no. ADN de cada, de cada uno de los que participan. <risa> le funciona Desde automático, luego. le, autom le damos no un, un par de vueltitas ¿no? antes, pero vamos, creo que uh por ir más tranquilos, pero seguro que sale bien si no hacemos -huh. ninguna prueba Uh -huh. bueno, eh, como decía como se los llevan al lugar de ensayo pues eso, que no tienen ningún, ninguna pérdida, cuando os sí. vean dirán los textos tocando diferente <risa> sí, <risa> a lo mejor sí. les ahí el problema ¿no? bueno, hay que ajustar de vez en cuando algún compás sí, ¿no? y tal, pero vamos también. Uh -huh. Ya. y bueno, pues también por, por, por algo especial, contaré un poco de, de las personas que nos van a presentar o que van a estar con nosotros bueno, pues estará con nosotros Fernando Ingrid, que es de, que es un ...es el conductor y director de un programa de Radio Nacional, de Radio 3, Tarataña... ...que es uno de los programas ahora mismo más, más interesantes en el panorama de la, de, de, la, de la radiodifusión... ...en música tradicional, folk y otras músicas... ...y también estarán con nosotros eh, Araceli Sigán, que, que lleva también otro programa... ...que se llama Mundofonías, que está en Radio Exterior de España... Eh, y Juan Antonio, Bázquez, este Antonio Vázquez Que son los dos que suyo lo En el programa y en la vida real y, y, ah, pesate, ¿Eh? Pero bueno, el asunto es que Que, bueno, que, que les apetecía venir a la, a la presentación Parece ser que le gustó mucho el, O más de lo normal ...o a lo mejor no tenían nada que hacer este día... Pero, <risa> y, dijeron, <risa> ...y dijeron, pues nos vamos a <risa> Zamora, dijeron, pues nos acercamos a Zamora a ver la presentación y tal... ...y bueno, pues en este medio viaje que vamos, que estamos y tal... ...pues si queréis os lo presento, dijo Fernando Iñiret, ...y a pues, Alberto le dijo, pues encantados de la vida... Claro que sí. uh -huh. ...esto redunda en... es una suma, ¿no?... ...y para nosotros un, una satisfacción que nos vengan a ver en el concierto ...conocen evidentemente el disco... Pero para nosotros es una satisfacción que vengan y que quieran compartir con nosotros este, este concierto y los ratos de después. Y, y bueno, pues es un, para nosotros está bien, yo creo que también para la música tradicional y la música que se hace en Zamora, el que adquiera estos, estos canales donde se amplifica y, sí. y llegamos a, pues a la Radio exterior de España, Bélgica, en realidad tienen Le Coy y sí. sí, sí, que sí, es sí. un programa que hay en la radio belga, en, en colaboración. Sí, sí, pero también México yo digo México y demás, eh, entonces países. que te programen en ese, en ese nivel pues a nosotros nos nos satisfacción personal uh -huh. y en tanto de vanidad, las cosas que hay que decir uh -huh. ¿verdad? pero también, sobre todo porque el trabajo y, y, la, y las memorias de la música tradicional que nos, nosotros pudimos recopilar adquieren también ese otro altavoz que la llega a México. Uh -huh. Estamos encantados de que vengan y que, y que ayuden a que esto pues tenga también esa otra difusión mayor ellos van a, a llevar el acto, a presentarlo. Sí, sí. Fernando Íñiguez además... va, va a presentar el, el acto. Y bueno, pues les diremos a Araceli y a Juan Antonio que si les parece bien cerrarlo, pues eh, estaría muy bien. Uh -huh. <risa> ya que eh, están se aquí. llevarán un trocito de la gala a sus programas <coughs> como para que adquiera esa dimensión que estaba. Eh, de, hecho, de hecho, Fernando Íñiguez él, eh, ha puesto el, el sábado ha puesto un tema, eh, a la sierra se marchó y dijo que iba a estar con nosotros y el domingo ha puesto tres temas del disco en, en, su, en su programa. Pero, es un, una cancha bastante amplia la que de verdad, nos, nos ha dado. Uh -huh. Bueno, con esta presentación, con además eh, los bailes aquí de, de los grupos de Zamora, los que vienen de fuera, mmm, parece una fiesta esto, vamos, es, <risa> es, es, es un conciertazo. Se, se trata un poco de que sea una fiesta, por lo menos Alberto y yo la intención que tenemos es divertirnos y el que no, pues allá él. Así que... <risa> Sí. Al teatro principal se va a ir a divertirse. Sí, sí, sí, porque esto, siempre hablamos de la parte cultural, de la parte de, bueno, pues de la proyección, eh, bueno, pues que tiene la, como, como parte del acervo cultural, de, un, de una zona y demás, la parte musical, pero hay otra cosa fundamental en esta historia para que viva, es que nos divertamos con ellos. Entonces, nosotros la parte nuestra la vamos a intentar poner encima, y si los demás también se lo pasan bien, pues... Lo que no sé yo es si en la butaca se van a aguantar unos cuantos y pues van que a querer se, bailar pues y salir. que se levanten y se levanten, no, no, no claro, hay ningún problema. No, ningún, ¿eh? ninguno, ninguno, ninguno. Daniel Pérez, que nos dé permiso para... Eh, lo no, mejor, si poco. no nos da permiso, nos gusta más. <risa> <risa> pues sí. Eh, Mario, bueno, me imagino que, que vosotros, por supuesto, que vais a ir al concierto, que invitar a la gente a que se pase por el principal a inaugurar la, la programación de pues este... Pues este en, en taquilla ya pueden coger las entradas, que son 3 euros, si no me equivoco. Así que tanto a partir de, de hoy, mañana ya, estarán disponibles como el propio día del concierto para que la gente pueda disfrutarlo y la verdad es que a un módico precio que hará que, que todos podamos vivir esa experiencia y ser partícipes de ella. Tres euritos nada más, qué bien, claro. ¿no? Sí, todos. porque el problema, como decía un dulceñero que le pedían, un, un músico tradicional, le pedían que fuera a tocar al pueblo, pero que tenían poco dinero, ¿no? Y le decía, y, y, y no, el dinero no es problema. Dice, bueno, pues entonces vienes, nos tocas la alborada, luego el baile bermuda, luego por la tarde tal, y tal, dice, eh, el dinero no es problema, el problema es no tenerlo. <risa> claro, claro, claro. No hemos querido que el problema sea no tener. Hemos querido que, que el que no vaya sea porque no quiere ir, que lo cual es lo suyo, uh -huh. si no quieres ir no vas, pero que si quieres ir que no sea por dinero. Uh -huh. Entonces, bueno, como tampoco se trata de, de llenar la alforja, sino de disfrutar un rato con los amigos y con la gente que le gusta esto, pues. ...pues ya está, un mínimo ...exactamente, bueno, tres euritos... ...no sé si tenéis ya, además del principal... ...otras actuaciones con el arbolito florido... ...pues sí, en abril vamos a presentar también el disco... ...en Ollarzum, en San Sebastián... ...un pueblo de San Sebastián... ...donde hay un museo de instrumentos tradicionales... ...bastante importante... Y bueno, pues ahí Juan Mari Beltrán nos ha metido en la, la programación y está muy bien, junto con alguna, algunos violinistas tradicionales del, del País Vasco. Sí. Estaremos también... El 12 en... me parece que, que es. Uh -huh. ¿eh? 12 de abril. Por abril también iremos a Palma de Mallorca y bueno, hay unas cuantas fechas por ahí. Pues sí, para ir viajando, ¿eh? por España. Claro, ir y, contándolo. Eso, ir contándolo, claro. y ir viendo este arbolito. No sé si vamos a poder, David, acabar esta este trozo de tradición 2.0 y estoy hablando con mi compañero que ustedes no ven para escuchar este arbolito florido y bueno ver alguna imagen. Ahora me lo me lo dirá. Sí, me parece que sí. <ríe> bueno, chicos, que eso, que sea que sea toda una fiesta. Sí, casi lo vendemos. El viernes a las ocho y media en el teatro principal, eh, el este viernes 1 de febrero, 3 euros por entrada. Así es que nada, te no pasé por allí. Claro. Supongo que lo va a hacer con él allí. Sí, sí. Muchos alguno, también bien. Alguno nos queda. Alguno, ¿no? Todavía. Bueno, algunos pues tendremos que no cazar el vuelo queda. casi. Chicos, gracias por volver y por escucharos. Encantado. Un placer eh, y eso, estar aquí. Que de fiesta el viernes, a las ocho y media, en el teatro bien, principal. Bien, muy bien. Gracias. gracias por venir, Mario. Nos vemos la semana que viene. Nos Creo nos que veamos. con algo de Águedas, ¿no? Sí, vamos y a ir. Va con, la, la con, con la fiesta. Claro, claro. Seguiremos. Bueno, nos quedamos con uno de los temas de este disco de Jambina y Madrid, Arbolito arbolito florido, y nos, nosotros continuamos porque nos quedan muchas cosas por delante todavía. Se vuelve atrás en busca de sus pichones que hayan quedado en el palomar. Una palomita Blanca como la nieve, como la nieve, baja al río a beber agua, a bañarse quiere, bañarse quiere. Dime tu paloma blanca, reina de todos los palomares, quien se casará contigo para entregarle puertas y llaves. a comprar buenos molinos que fabricarán buenas harinas. Paloma revoladora, no vayas tarde a la Alameda, que van a venir los guardias, te prenden pronto y te llevan presa.